Fijando, Manita, nos acompaña en esta ocasión. Bienvenido a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Eh, cambio de equipo. Viendo desde el este hacia Santiago, ¿cómo te sientes y cómo tuve las expectativas con tu llegada hacia el equipo de las Aguilas Ibaeñas? Eh, gracias por la bienvenida y contento de estar aquí. Eh, eh, sabe, el equipo se va bastante bien, sabe que la liga es competitiva, pero la gerencia está haciendo su trabajo desde que terminó la temporada pasada y, y, y va a tratar de poner el mejor equipo que pueda y vamos a competir. A dar, sin, cuando te dijeron que iba a ser cambiado, que fuiste cambiado, ¿cuál fue tu reacción? Bueno, contento, sé que este equipo está interesado en mí, eso es siempre importante, cuando los equipos te quieren y ah, saben lo que yo puedo hacer y yo sé qué que, que tipo de equipo son las Águilas ciudadanas y estamos aquí para ayudarla a ganar la corona. Cuando cambio, ya tuve estado con el equipo en algunas ocasiones en calidad de refuerzo, eh, piensa que estará eh, tu rol de jugador eh, defensivo o podría ser utilizado como designado? No, yo estoy 100% saludable y sabes que gracias a Dios he tenido buena defensa en mi carrera y siempre me ha gustado jugar la defensa, eh, designado es, es algo ocasional algún día en la temporada pero lo mío es jugar defensa y, y contribuir en la defensiva como la ofensiva. ¿Qué pasó que no pudiste ser el equipo grande? No, yo siempre sabe que uno va a, a darle todo de uno, pero las decisiones no las toman ellos, yo solo puedo controlar eh, cuando me dan el chance de jugar y yo hice lo que tenía que hacer y ellos tomaron sus decisiones. Bien forma, claro que sí, me siento bastante bien y seguir trabajando todos los días, seguir no descansar ni un día hasta que seamos campeones. Bueno, vamos a darte entonces la bienvenida de manera formal eh, que esté aquí con el equipo de las Águilas y Bañes y vamos a desearte la mejor de la suerte. Muchas gracias.